Me siento ya más tranquilo que ayer, más tranquilo aún que antes de ayer, que estábamos con los ajustes finales de, de este evento. Creo que es la culminación de una etapa y el principio de otra, con muchísimas expectativas. Ya el hecho de, de tocar en vivo es es otra onda no es poder plasmar finalmente la esencia de la de las piezas la esencia creo que la esencia de lo que es Manu eh, finalmente la entrega no dar todo en el escenario ahí no hay medias tintas vámonos con todo Bien. y platíquenos sobre tu último disco cómo, cómo va este ¿qué vas a hacer ya estamos con el con el segundo sencillo al aire con la luz de tu amor Funcionó increíblemente bien, es un, es un corte romántico también. La propuesta del disco es una propuesta romántica, luminosa, con un mensaje, con un mensaje preponderante en el amor, en la luz, en la armonía. Tiene unos pasajes evidentemente en la nostalgia y demás, porque bueno, todos nos enamoramos, nos rompen el corazón, experimentamos diferentes cosas. Entonces el disco tiene, tiene un pasaje por las diferentes emociones que, es, que sentimos todas las personas, no quiero decir solamente los hombres, que sentimos todos y la sensibilidad en cuanto a la música, ¿no? muchas piezas son mías, eh, hay como siete rolas mías, hay otras coautorías, hay una canción de Luis Fonsi, hay eh, otra canción de compositores mexicanos también, muy buenas rolas. ¿Y cómo te sientes en México? ¿En México? increíble increíble feliz ya tengo IFE así que ya me ya, ya me siento mucho soy mexicano me siento muy bien me siento evidentemente muy muy acogido muy apapachado me preguntan a mí no y es es difícil es difícil para ti ¿Cómo? no perdón si sí, había sido difícil para mí estar este estar en México que había hecho los años anteriores y la verdad la verdad es un es un país que siento mi país lleno de cosas preciosas, lleno de gente preciosa, lleno de cultura, lleno de historia, ávido de arte, qué más, qué más, no es la, la cornucopia perfecta, creo que es el corazón del mundo, México, no me iría de México, creo. ¿Cuál sería tu mensaje a, a tu, al público, a los que compra tu disco, algo que les quiera decir así? De... Yo creo que la música es algo que nos une la música es algo que nos une y es algo que suma entonces invitar siempre a la gente que esté conectada con la música que esté conectada con el gran espíritu de la música que como te decía es algo es algo que simplemente une a la gente ¿no? entonces invitarlos a escuchar también el disco invitarlos a, a seguir esta propuesta que es que es Manu Pereira, ¿no? Que es Manu Pereira, que yo estoy al frente de esto, pero es un equipo de trabajo inmenso que está atrás. Entonces yo siempre hablo en plural, me gusta eso, ¿no? Invitar a la gente a unirnos a través de la música, a humanizar a través de la música, a divertirnos a través de la música. La música es la que nos da todo eso, toda esa magia, toda esa hermosura, toda esa divinidad, ¿no? ¿Algo más que quieras decir, así como para cerrar la plática? ¿tú pues me voy a encomendar a Dios para que esté esta noche todo más que perfecto, para que, para que pasemos una velada increíble y finalmente dar todo. Dar absolutamente todo a la gente que finalmente a quien uno se debe, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno,